que se siente en Hace ya tiempo que el sol brilla más de la cuenta Desde la sala Gb, que era una salita muy pequeña Con poquita gente, hasta un festival como el Arena Stab Donde han venido un montón de gente Tanto la Arena están como el Viña Rock ¿Qué se siente? ¿Cómo ha sido el llegar? Pues bueno, ha sido, la verdad es que ha sido un poco así vertiginoso El, el pasar de tocar en salas a recibir esas a esa gente en festivales, sí que habíamos costado en algunos festivales y tal, pero ahora parece que hay un poco de, de fiebre, aunque sea pequeñita fiebre, pero ahí ya van haciendo seguidores de cualquier lado, no solo de nuestro pueblo, nuestra región, ahora ya vamos a los festivales y la gente responde de la hostia, entonces pues... Pues ¿cómo, es? ¿Cómo va a ser? Yo que es impresionante, impresionante. ¿Y qué gusta más? ¿Sala pequeña o general? Vale. Tiene su encanto, lo de las salas a nosotros nos gusta mucho. Nosotros somos un grupo, yo siempre lo digo, que creo que somos un grupo de... Bueno, está claro que somos un grupo de directo, porque somos mucha gente, hacemos un espectáculo muy entretenido, cada uno tiene un color, un timbre, entonces pues, es un grupo de directo, pero en sala creo que sonamos muy... Muy bien, y la sala, el calor que da, la gente se empieza a saber las canciones, cómo se oye, nos falta cantar a veces, pero bueno, eh, los festivales también tienen lo suyo, claro a quien no le gusta ganar un festival, un escenario enorme, un sitio cojonudo, con el mar enfrente, una piscina, y bueno, increíble. Con pues muchas gracias, y mucha suerte. Vale. Flotan las pelusas en el aire y yo no puedo decir nada y ni me muevo consejo que puedas dar a nuevos grupos para que se para para adelante? Creo que es un consejo que es bastante tópico, pero que es la verdad que es que disfruten. Esto es un camino que si lo disfrutas es muy bonito y te deja mucho amigo en el camino y estamos muy guay. Si estás por el interés, por dejar de ganar dinero o por ser famoso, entre comillas, por eso es, es completamente frustrante porque es una cosa que... Es difícil, ¿no? ¿no? Entonces, pues, tienes que disfrutarlo y si parte de ahí eh, es jóvenes. ¿Y cómo fueron vuestros comienzos? Pues, fueron casuales, como mucha banda. Nosotros estudiamos toda la universidad, educación musical, y había una asignatura en la que teníamos que hacer un grupo para probarla, hicimos a su ser, a un montón de años. Vale, pues, muchas gracias y mucha suerte. Ah, pues gracias a ti, bueno. Estamos con Cosmic pet eh, Bueno, como primero ante todo, cómo ha sido tocar en el Arena Sound. Increíble. No, ha sido, ha estado muy bien, porque la verdad es que antes de venir aquí teníamos un poco de miedo, no sabíamos si iba a ser un público muy. O sea, si iba a estar muy lleno, ¿no? Y tal. Pero bueno, cuando hemos salido yo creo que yo creo que he ido todavía. Sí, yo creo que... Yo he estado cómodo, yo creo que tú también. Nos lo hemos pasado estupendo, eso es lo que eh, ¿Qué le diríais a otros grupos que están como vosotros hace... O sea, como están empezando, vaya. Pues nada, que, que tiren para adelante, pero que vamos, que no... Yo les diría que no se marque un objetivo, o sea, que tocar aquí en una cosa así tan grande está, es estupendo, es una experiencia estupenda y está muy bien, pero que tampoco se marque solo un objetivo... Porque yo creo que a largo plazo te puedes frustrar. Yo creo que es más que te plantees que disfrutes con la música y tal. Si es de modo profesional, pues profesional. Y si es como un hobby, pues como un hobby. Pero que te lo pases bien. Hagas lo que tengas que hacer para pasarte lo que es. Pues muchas gracias y enhorabuena y mucha suerte. Muy gracias, muy gracias. <risa> con Nadín, un grupo de Murcia, ganadores del concurso de bandas de la Arena Town que, que se siente tocando en un escenario tan grande, en un, en un festival así. Pues bueno, la verdad es que ha sido una, una experiencia increíble, ¿no? Para nosotros ha sido como volver a empezar de cero, ¿no? Subirse un escenario tan grande y con tanta gente ha sido muy bonito. Y ha sido la verdad es que. Emocionante, divertido y teníamos muchísima ganas, teníamos muchísima ganas. Eh, eh, ¿Qué le diríais a, otro, a un grupo que esté empezando, que, que esté un poco perdido en el mundo de la música? Bueno, pues, hombre, yo le diría, no sé, que si quiere hacer algo, o sea, no como nosotros. Tendrá que hacer otra cosa diferente para llegar a hacer algo. Es un poco ser original ¿no? y ponerle ganas a lo que hagas. Yo creo que con eso saben las cosas. Y después, fondo, y y la, la gente emociona y muchísima ganas de la, la gente que empieza que no te disponible. Nada, que no está tan negro como lo pinta el principio no. mm, Bueno, ¿y cómo fueron vuestros comienzos? <risa> Yo empecé con 8 años en el Conservatorio de Música, pequeño de y luego me compré una batería con 12 años, y empecé a tocar, empecé tocando discos de café quizás, y vamos, y me presenté la batería, la fumenta batería del, del, del disco, de los 5 discos ya, empecé a ir. Bueno, yo empecé a los 15 años a tocar la guitarra y con este señor, Padre Bañez, que empezamos a tocar desde muy crío, 15, 16 años, en un grupo que se llamaba Malas Lenguas. Y la verdad es que tuvimos un pequeño tirón, lo que es Multe en el barrio del Carmen, más que nada. <risa> cantaba las canciones por la calle, no, de repente <risa> no, por la calle y empezaba, ¡eh, tengo tu canción! Pero era muy bien. La, la verdad bueno. es que sí, estamos pues, muy críos. con la guitarra, eh, y el momento, ¿no? en vez de instrumentos me tomaban batería con una lata de, de oliva y todavía la casa de oliva y, y teníamos una batería muy <risa> así. La verdad es que era muy patético, pero pues, así, era ¿no? muy yo también empecé con los amigos a tocar la guitarra y después de tocar con bastante gente y tal me encontré con ellos bueno, mejor visto, yo me encontré con alguien y, ¿Sí? y nada, soy el que menos tiempo llevaba con ellos yo... No, como el, no? sí, el que más y luego sí, el que más genial y sí, yo pues aprendí ya. no sé, yo... ya ni no se acuerda empecé... Eh, pues no sé, es como batería, ¿no? ¿El poder, el poder. No, no, ¿no? Y nosotros empezamos el conjunto, pues también hablamos un poco de nosotros en general, o sea, como conjunto, empezamos hace un año y dos años, bueno, sí, dos años. Bueno, pues, años, sí, dos años. Eh, con nuestros principios tormentosos, por eso de que estar a cuadrado horario, porque los estudios, bueno, también somos jóvenes, estamos estudiando no sé si, como, vamos, como la mayoría de grupos, supongo. Y luego ya ahora lo llamamos más difícil porque ya lo estamos trabajando total. Que sí, claro. sí, de... sí, así empezamos y al final por pues, aquí estamos, dos años después, ¿no? De momento. <risa> pues muchas gracias y mucha suerte y enhorabuena. Hola, estamos en vivo entre música con Sexy Febras y les vamos a hacer unas preguntas. Eh, primero. Antes ¿qué le diríais a un grupo que, que está empezando? Un grupo que no sabe, está perdido. No es sé si que se dedique a estudiar. ¿Que están actores? ¿O, o comediantes? No, que es muy difícil y que, que trabajen mucho. Y que trabajen mucho y que sean muy honestos. Que dan esos coños <risa> que no se las mueren. ¿Tan mal lo veis? Eh, bueno, no, no, no. No, no, es, no es que sea tan mal, pero sí que es cierto que es duro y que... Hay que tener una mentalidad de música, hay que tener una mentalidad de obreza, de obreza. No. Eh, ¿Cómo fueron vuestros comienzos? Normal, eh, hay cosas muy espectaculares. Muy espectaculares, muy espectacular. Muy espectacular <risa> no, era muy malo, como en todo el mundo tocando muy mal. Éramos amigos, tocamos fatal y decidimos hacer un grupo y así que nosotros pasamos bien. <risa> Bueno, pues se ve me que ha ido mejorado. Sí, sí, poco a poco ha costado, pero bueno, hemos ido, hemos ido trabajando. Pues muchas gracias y enhorabuena. Hola, hola. Estamos con One Body Two Heads, el grupo ganador del concurso de bandas del Arena town Bueno, antes que nada, ¿qué tal la experiencia, el estar ahí encima? Bueno, ha sido, en una palabra brutal, vamos, muchísima gente. Era la, la verdad que, como nosotros tocábamos a las 10 y justo antes teníamos acá en Madafaka, pues ha sido una gran ayuda, porque estaba el recinto bastante, bastante lleno y, como digo, ha sido un placer tocar para tantísima gente. Era increíble, no se veía tanta gente ni, ni en la lejanía ya alcanzaba la vista. ¿ver? ¿Qué le diríais a otros grupos que están empezando? Pues nada, que tirase en adelante, que ahora la cosa está un poco difícil, pero que vamos, que hay cientos y cientos de grupos, está un poco chunga la cosa, pero vamos, que hay, hay maneras, cien maneras de por internet de a conocer, con concursos, blogs, páginas como webcam claro, es la constancia. Nosotros ensayamos tres cuatro veces a la semana y pues nada, que si te gusta la música, que adelante que te cojas un instrumento y, y empiezas. Y no no te rindas nunca. ¿Y cómo fueron vuestros orígenes como banda? Pues la verdad que del grupo empezó el guitarrista, después me uní yo al guitarrista que se llama José Antonio, yo soy Domingo y principalmente este grupo lo formamos él y yo, pues Antonio y yo y, body, y posterior, posteriormente se fueron uniendo varios compañeros, algunos se han quedado en el camino por diversas razones y al final solo llegamos adelante mi guitarrista y yo y por eso lo de One Boy y Two Heads era como... éramos una misma persona pero con, con dos pensamientos diferentes por eso ya se nos añadió Nardo al bajo y Salva a la batería ¿Y bueno, pues muchas gracias, enhorabuena y mucha suerte. Estamos con Esquimos, eh, primero de todo, ¿qué les diríais a grupos que están empezando? Es que trabajen muy duro, eh, saquen temas que intenten encontrar su estilo, ¿Eh? se encuentren, es difícil, porque encontrar el estilo de cada grupo es muy complicado, pero que se vayan centrando y trabajando y tocando donde puedan. Podemos enviar a costa muy mal, el dinero dinero no hay, pero siempre hay oportunidades para tocar. Si se busca, siempre se encuentra algo. Y trabajar y más trabajar. Más trabajar sin va mucho. Moverse, contactos siempre en todos los sitios, concursos, de maquetas, todo. Vamos, todo. Hay que ir a todo. Y hacer mucho la pelota. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezasteis vosotros? Pues a en el, el grupo realmente somos el bajista, los dos guitarras, tocábamos, decimos formar un grupo, comenzamos eh, cantando en castellano, un poco en castellano, pero después ya vimos que no era lo nuestro, que no estábamos todos en, en ese estilo y decidimos comenzar en eh, una nueva etapa en inglés. Y nada, a partir de ahí, a partir de las influencias como Strokes, Libertime, estos primeros grupos que se escuchan en las épocas 17, 16 años, en nuestro caso, eh, nos pusimos a trabajar y, y nada, contactamos con la batería, un colega de, de otros colegas y comenzamos ya en serio a sacar temas de skimop. Y nada, después de dos años ya dos años. hemos llegado a tocar aquí ya. Eh, ya es, Hoy ha sido que crey, no tenemos palabras. ¿eh? Ah. Sí, pues, y pues tenemos que encontrar ya un estilo un poco propio y ya creemos. Pues nada, muchas gracias, mucha suerte y enhorabuena. Muchas gracias. <risa> Rebotosa, la vida nunca es de color de rosa. Que si no te revuelta... Vamos eh, para hacerle algunas preguntillas. Eh, ¿Qué le diría esto que no podés estar de pues, se lucha mucho, se lucha mucho, se lucha por ritmo. van a nadie, no a a nadie a lo más fácil es para, para nadie en el mundo de la música. Es por otro y especialmente para los que ¿no? empiezan. La, la cada vez esto es todo más, más complicado y... Pero no por eso creo que hay que, que, que vivir en la lucha, ¿no? en la, porque... No, no creo que debamos eh, por que, pues ¿no? que, que desaparezca algo más bonito que necesario, escenario, a mí parece como, como la música, ¿no? Pero el ser, pues, sí, por lo tanto, que si encuentras de, de, cuatro, hasta diez, hasta de marcha, hay que hacerlo, la verdad es eh, no que sin currar no se llega a ninguna parte, pues muy bonito después de todo, al final hay mucho curro de todas las bandas la que estamos aquí y las que estamos viendo por ahí, y eso, pues sí, la tercera luchar, sobre todo que, eh, que no está. ¿Cómo nació otra podemos poner los orígenes? Después hace pasar de cuatro años, hace bueno, cuatro y medio, no sé, sea, más o menos, pero bueno, poco a poco como, como la mayoría de banda, ¿no? Poco a poco desde abajo, empezando en lugar muy pequeños, de eh, maragones donde eh, venimos, eh, eh, poco a poco, ir tocando muchísimo, mucha carretera, muchos sonos y como pues vamos viendo, abriendo marzo, primero, cabrón, un poquito más, primero vamos a salir un poquito para el país vasco, a hasta el y como ya, y como y de ya, y ha ya, y como y como que ya, no, no, y ha pasado el tiempo ¿no? y como ya, un poquito, un poquito. Pues, y como y y y Estamos con la pegatina y vas a tener unas preguntas. ¿Qué le dirías a alguien, a un grupo que está empezando? Pues. Bueno, sobre todo, que crea en sí mismo, que, que ocurre lo máximo que pueda que, y que aunque haya gente de, que le pueda criticar o que no la ayude en un momento que ellos sigan allá adelante y que creyendo en uno mismo y trabajando se llega, se llega a los sitios y sobre todo eso, que el grupo de gente con las que estoy que se rodee, sea gente que tenga ganas de currar y tenga ganas de, de tirar el proyecto de música hacia adelante eh, ¿Cómo fueron los comienzos de la pegatina? Pues como cualquier grupo, ¿no? Súper duro se vamos a tres años viene ya 10 años y, y nada, eh, empezamos en monte de Besat, tres personas con un disco que cuando lo grabamos ninguna discográfica apostó por nosotros y entonces creímos que, que el camino era la descarga libre y gracias a eso conseguimos que, que muchísima gente conociera nuestra música Hemos elegido un camino donde lo más importante para nosotros es el, el público, la gente que nos sigue por eso somos un grupo que, aparte de ser súper cercano, de estar eh, presentemente con la gente, bajando del escenario, el merchandising y aparte de eso lo llevamos a la era digital somos un grupo hiper comunicado a nivel 2.0 somos un grupo que llevamos todos los perfiles que hay en redes sociales llevamos nosotros, tanto en Facebook, Twitter, Twenty, eh, Rebel Nation, eh, Google Plus, todo lo que sea eh, lo llevamos todos nosotros y, y nada, y lo más importante eso, eh, es eso, es uno mismo y tirar adelante este proyecto que ahora estamos recogiendo los frutos que, estamos, que hemos sembrado hace mucho tiempo pero bueno, aún queda mucho trabajo por delante aunque queda mucha gente que no nos conoce y, y a ver hasta dónde llega esto Pues muchas gracias y enhorabuena y a seguir adelante a a de nosotros y decir que si cualquiera quiere descargar nuestra música gratis en lapeletiere.com se lo puede descargar y no está cometiendo ningún delito. gracias.